Señorías, lo voy a hacer desde aquí y voy a intentar ser muy rápida, que seguro que a estas horas lo agradecemos todos. Eh, nos presentan una solicitud para la creación de una comisión especial de estudios sobre la evolución demográfica y sus consecuencias en España. Y miren, el Estado español dispone de un recurso público que realiza su trabajo satisfactoriamente y entre sus funciones está precisamente el de estudiar la evolución demográfica. Este recurso se llama INE y ustedes como representantes públicos le pueden solicitar informes. No entendemos la necesidad de suplantar las funciones de un instituto nacional financiado públicamente con el dinero de todos y todas y que además cuenta con los mejores expertos en la materia. Lo más curioso de la exposición de motivos para la creación de una comisión de estudios sobre la evolución demográfica es que ya anticipa los resultados de la misma. No es una comisión para extraer soluciones y presentar un debate sano, abierto y enriquecedor sobre las posibles consecuencias en lo que impone de entrada las causas, por, ejem por ejemplo, de la evolución demográfica. Y cito textualmente: Estos datos son los resultados de distintos aspectos demográficos destacables, la ba baja tasa de fecundidad, el aumento de la edad media de maternidad y los avances médicos y tecnológicos. Ni siquiera se contemplan los flujos derivados de la inmigración y los comportamientos de estas. Es decir, ya en la exposición de motivos se adelantan las conclusiones de la comisión y no se entiende muy bien que ustedes quieran crear una comisión de estudio de la que ya parecen conocer los resultados. En efecto, ya de entrada en la exposición, vemos señales que nos llevan a desconfiar del objetivo real de esta iniciativa. En este caso, creemos que el objetivo que se esconde detrás de esta comisión es el de utilizar las conclusiones estas que ya se adivinan para justificar privatizaciones, recortes al estado de bienestar, recortes a las pensiones, fomento de planes de pensiones privados, instrumentalizando el alarmismo social. Nuestro grupo no va a aceptar una comisión que únicamente quiere servir como excusa ideológica para poder hacer propaganda de la política de privatizaciones. Por todo lo expuesto, por la evidente falta de, de rigurosidad a la hora de exponer las motivaciones de creación de la comisión, el sentido de nuestro voto será negativo. Muchas gracias.